cuando yo te miro Ocho te A Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo No quiero bajar hacia el suelo Viajando, viajando, siempre en mi mundo fumando Por estos rumbos donde ando Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo No quiero bajar hacia el suelo en las nubes me mantengo, viajando, viajando, viajando, siempre mi mundo fumando, por estos rumbos donde ando. Ya no sé ni qué chingados pasó, me encuentro perdido en mi habitación, hago una canción, escribo de nuevo, la pluma en mis manos agarrando, vuelo de que le enseño, firme siempre me mantengo, sobre el puto suelo, y otra rola sacando de nuevo, de la mente directo el cuaderno, un verso enfermo es lo que tengo, haciendo rivales. Bueno solo está en su mente Escúchenos bien, tenganlo presente De lunes a lunes escribo en el cel Solo por placer H-E-E-L Con estos locos mejor no se enrede Aún nadie puede si nadie la hace No hablo de más, solo ponga la base Ese es el Ibarra junto con el Rase Fusionándose sobre esta pinche base Y no hablo de más, solo ponga la en la feria, haciendo que poco a poco se acabe la miseria Vamos para arriba, mente creativa, por las venas corren chinga la adrenalina Nadie lo sabe, nada más nosotros, no esperamos porque no tenemos de su tiempo Les juro que todo lo que yo he sembrado, en esta pinche vida saldrá la luz, con todo y plus Y aunque les salga, lo único que harán es sacarse bus, se les fue el bus No gozaron ni por pendejos no llegaron a su tour Tres salones y sigo en el trip, al son de beat Mientras por mis dedos se desplaza el humo de weed Ojos rojos, mente bien feliz Que siga así sí sí. El video lo estamos planeando Momento de decisión, cuando despico la moda quito los coquitos y que estoy vivo, vuelo, vuelo, mismo rumbo, el chueco, no me apuro, solo cerco, sí que dudo que pierda tiempo, grabando rolas al lente puro, prende las patas al chamuco, tres chiflados al estilo chuco, el aceite, dos, el perro, de ibarra y el rase la pastilla la h l a tío la pinche h l la pinche h ah, ah. h l. L.